Somos Jaime Alejandro y esto es Formándote con el eh, En el anterior vídeo, es Jaime estuvo explicando y estuvimos abordando el apartado de mi grupo. Eh, estuvimos analizando todos los apartados y nos quedamos con un apartado muy importante para simplemente tratarlo hoy, que es Jaime Calificaciones. Hoy vamos a explicar el apartado de calificaciones. Pues vamos a darle caña que seguro que, le, que les interesa mucho. Pues sí, mirad calificaciones, si recordáis está es dentro de la apartada de mi grupo, si os vais a algún grupo en concreto, tenemos aquí el icono de calificaciones, si le hacemos clic, os saldrán las podremos ver las calificaciones del libro que queramos, ¿vale? Si le tenemos compartidos muchos libros... Veo, Jaime, que arriba vuelven a aparecer otra vez los grupos en color azul, ¿verdad? Sí. Que podemos ir modificando, cambiando. Claro, de podemos grupo. ir cambiando de grupo cuando queramos. Genial. Y, y, y mira, aquí saldría eh, todos los libros que tengo compartidos con ese grupo. Sí, que les ¿Vale? has asignado anteriormente, ¿verdad? Sí, se los asigné. Y si quiero ver algún, algunas calificaciones de algún libro en concreto, pues simplemente le tengo que hacer clic. Por ejemplo, quiero ver las calificaciones de elección gitana. Le hago clic. Vale, veo que por defecto lo primero que te aparece son propuestas de trabajo. Pues sí. Serían todas las actividades, ¿verdad? Todas las actividades, ¿eh? propuestas de trabajo. ¿Y ahora qué ves ahí en color negro? Pues aquí vemos e iríamos viendo las calificaciones, los, vale. los nombres y veo, apellidos. Veo arriba Jaime que son los nombres de tus temas, ¿verdad? Eso es. Pues si os fijáis, si le hacemos clic a cada tema, por ejemplo, le voy a hacer clic al tema 3, iríamos viendo las calificaciones del tema 3, ¿vale? Si os fijáis, saldrían en azul, que serían las del tema 3. Por ejemplo, Abraham, que es el que me ha hecho esas actividades de ese tema, tiene un 10 en esta y una P en la otra. ¿Qué significa el 10 y la P? Pues el 10 sale porque seguramente fuera una actividad autovaluable. entonces directamente ya me sale la nota. Y la P significa que está pendiente evaluar, que es una actividad evaluable por el docente que tengo yo que evaluar, ¿vale? Yo si hago clic a esa P, me va a salir lo que ha escrito ese, el, el alumno. Genial, el alumno. ¿y cómo, cómo podrías evaluarlo? Pues mira, yo leería el contenido, lo que me ha escrito, y si está bien y tal, pues tengo aquí un icono de editar notas. Si le doy a editar notas, podré cambiarle la nota, quitarle la P y poner la nota que que se merezca, por ejemplo, estaba muy bien, le voy a poner otro 10. Bien. Y una duda, eh, Jaime, ¿directamente en la propia actividad puedo evaluar eh, ese ejercicio, esa actividad? Sí, Mira, yo eh, le pondría el 10, le voy a poner ya, le volvería a dar a editar notas y ya se quedaría el 10. ¿Vale? Hostia, me olvidado. El tema 3, aquí. <ríe> Pero, ahí se quedaría el 10 vale si yo quiero acceder a esa actividad a, a la actividad le haría clic a la nota y saldrían las actividades vale vería lo que lo que ha hecho bien lo que ha hecho mal los intentos y aquí tenemos también varias opciones tenemos la opción de repetir actividad podremos hacer que eh, vuelvan a, a repetir esa actividad dándole este icono. Pero una duda, Jaime, eh, tienen que repetir la actividad completa o una transparencia? La actividad completa. Bien. Vale. Tenemos también la opción del lápiz si queremos dibujarle algo o escribirle algún comentario a través de un lápiz, ¿Vale? Tenemos la opción de subrayar si queremos subrayarle algo. Tenemos la opción de borrar si queremos borrarle lo que sea que hayamos hecho, y tenemos la opción de añadir nota personal. Si le damos, espérate, primero voy a añadir aquí el, aquí a el posit este y le hacemos clic a la transparencia. Y aquí saldría un posit con una nota. Le podemos escribir un comentario si queremos de alguna de las actividades. Pues, muy bien, por lo que nosotros queramos. El alumno también podrá escribirnos en estos posts y yo luego los voy a poder ver, ¿vale? Y también podemos escribirle un mensaje en la propia nota. Si le hacemos aquí clic le podemos escribir un comentario a la nota. Entiendo que puedes incluso editar la nota, ¿verdad? Claro, le puedo cambiar luego aquí, desde aquí o desde el otro lado desde la, en la misma parta, el mismo proceso que he hecho con lo de la P, lo puedo hacer con las autovaluables también. Aquí le podría escribir lo que yo quiera y luego el, el alumno vería ese comentario. Voy aceptar. ya saldría ahí el, mens el comentario del profesor. Y todo esto lo vería el alumno. Genial. ¿Y pues parte superior sí qué más apartados encuentras aparte de propuestas de trabajo tenemos el de competencias claves si queremos que tienes que asignarle una primero claro. para poder evaluar de esta manera ¿verdad? tendría que crearle asignarle una competencia en el, a este grupo en el libro vale aunque si le doy aquí crear competencia ya me sale directamente la puedo añadir vale aquí competencias las puedo ir asignando y me saldrían ahí las calificaciones. Y también tenemos, eh, estamos aquí en calificaciones, tareas, el apartado de tareas, esto es, esto es eh, las notas de las tareas que les voy enviando. ¿Os acordáis? Lo del icono de enviar una tarea a los alumnos. Sí, si quieres ahí directamente, enlazamos aquí el vídeo sí. en ¿vale? la parte superior. En el vídeo que explicamos anteriormente y invitamos a todos a que lo veáis, ¿vale? Como explican eh, Jaime, enviar una tarea. Sí, pues aquí saldrían las, no, las notas de esas tareas que, que vamos enviando, ¿vale? La diferencia entre tareas y propuestas de trabajo es que en propuestas de trabajo saldrán las notas si el alumno accede al libro directamente y hace la actividad y en tareas aparecen las notas si yo como profesor le envío esa tarea al alumno y la hace a través del enlace que le llega en la mensajería, ¿vale? Eh, y ahí ve otra vez lo que veíamos en mi cuaderno, ¿no? Rúbricas, claro. y listas de cotejo. Rúbricas y listas de cotejo, esto es para asignarle una rúbrica, por ejemplo la rúbrica, a esos alumnos. ¿Cómo le al más, pues muy fácil, dándole el icono del más, nos saldrán todas las rúbricas que he creado o que he cogido de, de, banco de rubrica, del banco entiendo. de rúbricas, sí. Fijaros, aquí tengo todas mis rúbricas y simplemente haciéndole clic, por ejemplo, le voy a hacer a este, le daría añadir, pues ya iría viendo. Aparece. Aparecería aquí. Si Entiendo, hago clic en la lista de cotejo, funciona igual, ¿no? Sí. Y si hago clic aquí a la rúbrica, pues ver, la, los podría ir calificando. Aquí ya tengo algunas calificadas, pero si quiero seguir calificando, tengo aquí para hacerlo. ¿Vale? Esto lo explicaremos sí, sí. en otro tutorial en un futuro. Y tenemos también el tema de lista de cotejos, que es el mismo proceso. Haciéndole, eh, dándole clic al más, podemos asignarle la lista de cotejos que hayamos creado antes. Yo aquí tengo una de trabajo de música, que os la voy a enseñar. Ya tengo calificado uno y esto es simplemente sí o no que puse. ¿Vale? Contiene el título o de punto. trabajo, incluye ideas principales y cuando lo tenga le doy a guardar. Perfecto. Los alumnos van viendo esas calificaciones, van viendo tanto las de lista de cotejo como las calificaciones de rúbrica. ¿Y si es un examen lo que quiero evaluar? ¿Dónde lo veo, Jaime? Pues mirad, tenemos aquí en la, el icono, en la pestaña de exámenes. ¿vale? Pues aquí pondríamos el examen que nosotros cre eh, eh, mmm, hayamos creado y hayamos compartido con ese alumno y nos iría saliendo las notas de ese examen vale entiendo que funciona como propuesta de trabajo sí que se igual igual verdad sí lo mismo perfecto y una vez evaluado mi alumno dónde puede ver la nota tanto en el libro como en el grupo eso es tanto dentro del libro como en el apartado suyo de mis grupos tienen ahí bien, un bien. icono de calificaciones también y pueden ir viendo pues las notas que van sacando en cada en cada tarea genial y unas últimas dudas, Jaime eh, yo es que tengo muchos temas que los quiero tener ocultos y llegado un momento, automáticamente, esos temas se abran y puedan hacer las actividades de mis alumnos. ¿Cómo puedo programar una actividad o un tema? Pues es muy fácil. Si nos vamos al grupo en concreto, por ejemplo, nos vamos al grupo de eh, Primaria Grupo A, que es el que estaba viendo, ¿Sí? accedo desde aquí al apartado Contenido, que es donde compartía eh, los libros con esos alumnos, y sí, accedo no desde nada más, aquí. ¿verdad? Sí. Pues accedo al libro que yo quiera. Por ejemplo, a este, Lección Gitana. Y si os fijáis, ha salido ah, una cosa nueva. iconos, ¿verdad? Sí. Están las calculadoras. Vale. Fijaros. Pues si yo le di al tema 1 a la calculadora del tema 1, puedo programar la apertura y el cierre de ese tema. Que se le abre vale, vale, un día vale. y se Eso le cierre genial. otro. Eso es. Genial, ¿eh? Si quiero... Eh, cerrarle o abrir las actividades, tengo también el candado. ¿vale? Si está el candado abierto, eh, la actividad está abierta. Si le hago clic al candado, esa actividad está cerrada y no podrá acceder. ¿Vale? Y una cosa muy interesante, bueno. tenemos aquí un icono de exportar planificación. Nos Podemos descargar la planificación de las aperturas y de los cierres de, del tema para pasárselo a nuestros alumnos y que lo tengan también eh, descargado y si lo quieren imprimir en papel. Genial, pues nada Jaime, yo creo que con esto eh, queda bastante claro la parte de calificaciones. Os invitamos a practicar y cualquier duda que tengáis os dejamos aquí el teléfono y el correo para que nos consultéis. vale Como siempre decimos, si os ha gustado el vídeo compartirlo con vuestro claustro, vale suscribiros, aquí arriba dejaremos eh, la, la manera de suscribiros y nada, muchas gracias. Muchas gracias, hasta otra escobida.